Continuar con nosotros en su programa de mañana. Miren, señores, a las 9 y 14 de la mañana. A propósito, bueno, tantos temas que comentar, pero me voy a quedar con el himno nacional y la disposición del, del ministro de Educación de que un estudiante eh, no puede graduarse de bachillerato, no va a, a recibir su certificación de bachiller si no se sabe el himno nacional nacional. Uno escucha informaciones distorsionadas, uno escucha informaciones o decisiones equivocadas, pero esto es un soberano disparate. Me sorprende realmente de, de parte de, de, de Fucal, porque Fucal es un doctor en educación, como preparadísimo con muchísima experiencia en el área de educación, pero al parecer, en el día de ayer, él no tenía nada que decir y dijo eso. Al parecer, él tenía algo, no tenía nada que decir, no preparó nada y, y dijo eso. ¿Y por qué yo digo que es un soberano disparate? Porque tiene que saber el ministro de Educación que no estamos en 1844, donde a la gente se le imponía las cosas, porque eso también vamos a tener que comenzar a desmontarlo. Que la República Dominicana... Eh, la nación que se fundó en 1844, tenemos que ir allá atrás y ver qué fue lo que se consiguió. La separación de Haití. Pero para el pueblo dominicano, ¿qué fue lo que realmente se consiguió? ¿Quiénes tomaban las decisiones a partir de 1844? ¿Quién escribió la parte de la historia? ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron y quiénes las tomaban en 1844? Para acá, ya luego de que éramos una nación independiente. Pues yo tengo para decirle al ministro de Educación que el himno nacional, la gente no se lo sabe porque el Estado no lo promueve. Es diferente al himno de Estados Unidos que se promueve y al de otras naciones que se promueve. Aquí no, aquí lo, aquí lo cortamos. Oigan esto, la versión corta del himno nacional, como si fuera un relajo. No fue este gobierno, no fue el pasado. Pero el himno nacional, la versión corta del himno nacional, ni siquiera a eso le mostramos respeto. Al himno nacional. Pero, ¿por qué la gente no se lo sabe? Ustedes se lo saben completo el himno nacional, muchachos. Y no es que no se lo saben completo, que la mayoría de la gente ni siquiera entiende el himno nacional. Le traje este regalo, muchachos. Mírenlo aquí, aquí está, le levanté notas ahí. Eh, eh, a, a puño y letra, mírenlo ahí. Ese es el himno nacional. Y vamos a comenzar a descomponer el himno nacional. A ver quién lo entiende. Porque esa es otra. La cuestión no es, no es, no es, no es decir el himno nacional, no es cantarlo. No, la cuestión es entenderlo. Vamos a ver. Quisqueyanos valientes alcemos. Nuestro canto con vive emoción. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Y del mundo a la faz ostentemos. ¿Qué es la faz? La mayoría de la gente lo entiende. ¿Qué es la FAS? No lo entiende. Porque es eh, quien escribió esto, Emilio Prudón, en 1883 y después se modificó en el 1897 porque, no le, porque había algunos datos que no le gustaban a quien estaba dirigiendo en el momento. No, no, no, perdón. perdón. Esa, esa porque no era himno en ese momento. Eso se adoptó como himno nacional en el gobierno de Trujillo. Pero allá atrás... Cuando Emilio Prudón presentó esto y se interpretó, bueno, pero es que esto, esto no fue así, vamos a cambiarle esto. Bueno, pero es que así no, vamos. y así siempre ha sido, pero bien, ya es el himno nacional. ¿Qué resulta? Cuando usted, por ejemplo, se va y comienza a trabajar, ¿qué es la faz? La gente la canta y lo dice, pero la gente no entiende. ¿Qué es la superficie, verdad? La gente no lo entiende, pero vamos a seguir, ¿verdad? Eh, y del mundo de la fase sentemos nuestro invito y glorioso pendón. ¿Qué es un pendón? ¿Ustedes saben lo que es un pendón? No lo saben. La mayoría de la gente no lo sabe y la gente lo canta. ¿Qué es un pendón? ¿Eh? Dice Israel, pero tú vienes de Venezuela, eh. Y los venezolanos lo entienden porque allá se utiliza mucho. Incluso en, en, la, en, lo que está, en la transmisión que estábamos haciendo ahora, eh, la señora Berenice decía, eh, un paño grande. Ah, el pendón. Y dice, mira cómo ya lo tiene claro. Pero nosotros los dominicanos no lo tenemos claro. Vamos a mandar a, a, a preguntarle eso a la gente para que ustedes vean. La gente no sabe lo que es un pendón. No, la gente no lo sabe. Una bandera es una insignia, ¿verdad? Que utilizaban antes, por ejemplo, los batallones en la guerra. que era lo que representaba? Un paño grande. Una bandera, un paño grande, lo que usted quiera. Una insignia. ¿eh? Un banner. Un banner. Pero la gente que lleva eso de manera llana, eso es un pendón. ¿Pero quién entiende eso? Después, después que ya uno es eh, adulto, que uno investiga, que uno se da cuenta y te pone a cantar eso. ¡Eh, pendón! Y tú, ¿y qué pendón? Tú no entiendes nada, pero lo dices. O sea, no estás comprendiendo el himno nacional. O sea, esa fue la primera estrofa. Miren lo que encontramos ahí ya. Seguimos. Salve el pueblo que intrépido. ¿Qué es intrépido? O sea, la gente sabe lo que es ser intrépido. Para que no, no malinterpreten, no es no, no ser entrometido. Ni nada de eso, ¿eh? Pero ¿qué es intrépido? Y yo quisiera que la gente me llame y me diga si entiende. Y eso es lo primero que yo quiero que el ministro de Educación entienda. Vamos a buscar eh, otros, otros detalles. Bueno, el intrépido es el que hace frente a un temor sin ningún. que sea a situaciones de peligro. Se enfrenta, ¿verdad? Vamos a seguir. Esto es interesante. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo. Indolente, ¿qué es ser indolente? Y servil, ¿qué es el servil? Para la gente. El pueblo entiende realmente, comprende el himno nacional, pero te lo quieren imponer. Seguimos. Si en su pecho la llama no crece, ¿qué templó? ¿Qué es templó? ¿Entienden? O sea, la gente lo canta, pero la gente no lo entiende. Seguimos. Más, y yo le estoy diciendo, es eh, para que usted lo anote y vaya a buscar eso al diccionario. ¿Mm? Se lo voy a dejar así, muchachos. No, no, no, para que la gente vaya a buscar eso y para que entienda. La mayoría de la gente del dominicano no entiende el himno nacional. Porque esto fue escrito eh, en una época por unos, eh, iba a decir, tigres en buen dominicano, por unas personas que eran demasiado intelectuales. Tenían un nivel intelectual demasiado alto. Y todavía lo tienen con relación... A la mayoría del pueblo dominicano. Vamos a ver. Más quisqueya la indómita. ¿Qué es indómita? Vaya a buscarlo en el diccionario. Vaya anotando ahí. Todo lo que usted no entiende. De... No se lo voy a decir. La tengo aquí toda la... Pero no se lo voy a decir. Para que vaya a buscarlo. Y así lo aprenda. Repito. Más quisqueya la indómita y brava. Siempre altiva. No activa. Altiva. ¿Qué es altiva? La gente lo entiende. ¿Tú entiendes? A buscarlo para el diccionario. La frente alzará. Que si fuera mil veces esclava, otras tantas, ser libre sabrá. Bien, hasta ahí estamos bien. Fíjense ustedes cómo estamos descomponiendo el lino nacional. Para... Que si dolo. Y la gente, y, y tú lo decías. Que si dolo. Tú no sabías lo que estaba diciendo. Que si dolo. Y ardid ¿Qué es dolo? dolo? ¿Qué es el dolo? ¿Qué es un Ardit? Que, señores, que no es que si Dolo, como si fuera una sola palabra, es que si Dolo y Ardit la expusieron, la voluntad, tenemos una llamada, pero que, que me permita a, a, a la persona que me está llamando, que me permita, por favor, terminar de descomponer el himno nacional y luego le permito la llamada. Para que ustedes vean, oigan qué término utilizó Emilio Prudón, Dolo. Miren, vamos a buscarle... Le voy a regalar esa, el dolo. Y miren dónde lo estoy buscando. ¿eh? En un libro de la teoría del delito. O sea, no es, miren esto. Vamos a ver. Dolo, el conocimiento y voluntad de realizar un delito en, eh, o una conducta punible. Es la voluntad de hacer algo. ¿Mm? Que si dolo, a lo que la gente llama mala fe. Sí, es la, la malintención. Eso es dolo. Y, y Emilio Prudón en 1883... Cita ese término ¿Y, quién le, y los estudiantes entienden eso. ¿Qué es dolo? Eso es lo primero que hay que explicarle a los estudiantes. Dolo y ardid. Seguimos. Que si dolo y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. ¿Qué es desdén? Vaya a buscar eso para el diccionario. Las carreras, Beler. ¿Qué es las carreras? Dice Junior aquí, que es echar carrera? ¡No! Se refiere a la batalla de las carreras. ¿Mm? Allá en Peravia, Beler. ¿Y qué? ¿Beler? ¿Qué es esto? ¿Beler? ¿Qué es Beler? Dice, no, la batalla de Beler en Dajabón. Pero la gente no lo sabe y lo canta. No lo entienden. Seguimos. Eh que cubiertos de gloria se ven, ¿verdad? Que en la cima de heroico baluarte de los, de los libres, verbo encarnó donde el genio de Sánchez y Duarte, dejaron a mella afuera fíjense ustedes, Dejan a mella afuera de Sánchez y Duarte hacer libre o morir enseñó, eso está perfecto y si pudo inconsulto caudillo, señores, fíjense ustedes el contenido que hay aquí de esas glorias el brillo empañar de la guerra se vio en Capotillo Capotillo ya no es ya no la independencia te trasladaste entonces a la restauración del grito de Capotillo en 1863 fíjense ustedes lo interesante la bandera de fuego ondearon y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio León ¿a qué se refiere ahí? si es de Castilla verdad, de España al soberbio León eso hay que aplicárselo a la gente de las playas gloriosas se aleja donde flota el cruzado pendón otra vez ¿Qué es un pendón fíjense ustedes cómo si lo descomponemos lo estudiamos, lo desarrollamos, lo analizamos y se lo, se lo, se lo mostramos a la gente de manera directa lo entienden compatriotas mostremos erguida nuestra frente eh, nuestra frente orgullosa de hoy más que, que ella será destruida pero sirva de nuevo jamás, hasta ahí está bien ¿Qué santuario de amor cada pecho de la patria se siente servir? Y su escudo invencible, el derecho y su lema ser libre o morir. Terminamos entonces con Libertad que aún se yerge. ¿Qué es yerge? ¿Mm? Vaya, anótala ahí, yerge. Eh. Vaya a buscarlo para que podamos entender el himno. Se yerge serena, la victoria en su carro triunfal y el clarín de la guerra aún resuena pregonando. Su gloria inmortal. Por último, libertad que los ecos se agiten mientras lleno de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten libertad, libertad, libertad. Mi consejo al ministro de educación: déjese de disparate. El el el himno nacional, igual que la historia dominicana, no se impone, se promueve. No se impone, se promueve. Lo que usted impone por la fuerza no se queda. Lo, plan, lo dijo Platón. Tiene que salir del interés particular de cada quien. Lo que yo he aprendido de historia no fue lo que me dieron en la escuela. Ojo con eso. Es lo que yo he, he, he querido aprender después. Volteando libros y volteando páginas. Pero ha sido un interés mío. Y, y subrayando y volviendo al libro a investigar y... Y anotando los libros Es así como se trabaja Así como se aprende el interés Aquí no hay una película de Duarte Aquí no hay una película de, de, de, de la independencia Aquí no hay nada que promueva la historia dominicana Ah, pero te la quieren imponer Para que un estudiante Recite esto, lo cante sin entenderlo El himno el nacional en vez de imponerlo hay que comprenderlo y hay que motivar a la gente a que se lo sepa, que lo sienta en el corazón. A que sepa qué es lo que está diciendo aquí, qué es lo que, qué es lo que eso significa. Pero si no lo comprende, si tú no se lo descompones, si la mayoría de palabras que están ahí no la entienden, ¿para qué lo canta si no lo comprende? Así que atención, ministro. En vez de querer imponer, promueva, motive, porque nadie aprende por la fuerza. Muchísimas gracias.